Me llamo Javier Artero y estoy desarrollando un proyecto de producción en C3A. Mis intereses se centran en la imagen en movimiento, en su dimensión espacial o e instalativa, y especialmente en, en el aspecto temporal inherente al medio, es decir, en la duración de lo videográfico. Así investigo en torno a la suspensión del, del relato, tratando de evitar estructuras narrativas propias del audiovisual con objeto de poner de relieve la naturaleza del formato, es decir, el, el tiempo de la contemplación. Estas eh, estrategias a menudo se, se traducen en paradojas, tanto visuales eh, como temporales, que invitan a, a cuestionar eh, la verosimilitud de, de las imágenes. Pues durante el, el programa UABAS 3 eh, estoy trabajando en, en un proyecto centrado en la imagen y sus elementos eh, digamos que primarios o paracinemáticos, como son la luz y la oscuridad. Entonces, digamos que he tenido dos frentes eh, de investigación abiertos. Por un lado, he estado investigando en torno a la proyección de luz, en movimiento sobre objetos tridimensionales eh, y, y la cuestión de la temporalidad que, esta, que estas proyecciones le imprimen a, a estos objetos. Por otro lado, también estoy trabajando en una, en una instalación que plantea una serie de, de paradojas de autorreferencialidad o bucles extraños en varios pasos en los que se cruzan estos conceptos básicos tanto en el plano visual como en, en la verbalización de, de estas imágenes. He partido de, de una grabación de, de una sombrilla de playa eh, ...posteriormente he generado un bucle... Eh, ...con esta grabación... ...de manera que no se percibe ni el comienzo... Ni, ...ni el final de este bucle... asimismo he fundido el color de la figura... ...con el color del fondo... ...es decir, el color de la tela de esta sombrilla... ...con el, con el color del, del cielo... ...en el que se inserta esta sombrilla... ...y asimismo eh, he hecho que surja una, una sombra... ...una sombra digital, artificial... ...a partir de, de esta primera proyección... ...una sombra que está abatida sobre, sobre el suelo... ...y que plantea una posible confusión... ¿no? ...es una esa falsa es una apariencia de sombra es real... ...de sombra de figura... ...cuando de lo que realmente se trata... ...es de una sombra generada artificialmente".